Bueno hermanos míos, hoy día estamos para velar al niño de los audios que contaba chistes. Él ha morido haciendo lo que siempre quiso, contar chistes, para así traernos la gracia de Dios Divina a nuestros corazones. Hoy día Vemos que você Quer ocorrer, Shrek? E sua alma? Aí Não entendo. No Shrek, estás louco. Estamos em um funeral. Kimbo. Basta. Namasim e volve. voe. melhor. Parento alto.